Esta histórica, por lo que dice Dante Delgado, puesto que desde el año 2000, eh, cuando se llamaban Convergencia, pues siempre buscaron hacer alianzas con López Obrador. En esta entrevista anuncia que no van con AMLO. Y la razón que expone el presidente, el coordinador más bien de Movimiento Ciudadano, es porque le van a apostar a las candidaturas ciudadanas competitivas, como dice aquí, Candidaturas Ciudadanas Competitivas para Ganar la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión. Eh, Renauro explica que candidaturas como las de López Obrador son candidaturas históricas, que, que hay que borrarlos, este tipo de, de, de contendientes, ¿no? y que desde el 4 de agosto, en su partido, aprobaron ir a conformar un Frente Ciudadano. Hay que recordar que desde el PAN y el PRD están proponiendo crear la, la creación, <ríe> están promoviendo la creación del Frente Amplio Opositor, que a algunos columnistas le han llamado el Frente Todos contra AMLO. Y aquí también dice que, aparte de negociar con esos dos partidos, pues buscar a, a miembros de la sociedad civil, académicos, y siendo más claro, él dice que Movimiento Ciudadano vale 4 millones de votos. O está sea, tiene bien claro lo que vale su partido, que vale 7 puntos porcentuales, y que con este peso, si sí, tal cual, sin ningún tapujo dice, va a ir al encuentro de personajes de la vida académica, cultural, social y educativa. Pero también buscará el diálogo con otras fuerzas políticas. Él hace una serie de preguntas, eh, si va a ser una candidatura anti-PRI, donde hace una serie de rodeos, pero al final dice que le van a apostar a un gobierno de coalición. ¿La ruta es construir una candidatura ciudadana? Dice así. En dos vertientes, construir una candidatura ciudadana desde el Movimiento Ciudadano, o por otro lado, una candidatura que provenga de la propia ciudadanía. ¿Qué personajes van a encabezar el proyecto? Él no quiere dar nombres. Hay que borrar los que siempre están en las encuestas. Pues parece que todo está dirigido a López Obrador. Eh, habla también que está en constante comunicación con Alejandra Barrales Y pues bueno, eh, al final eh, responde si son parte de la mafia del poder Y dice, desde luego, que nunca lo hemos sido eh, Les recomendamos esta, esta entrevista Que la hacen en El Universal eh, Nosotros en lo que sigue hemos recogido algunas de las declaraciones que han hecho algunos tuiteros en las redes sociales, como por ejemplo, el candidato Morris, candidato Morris dice, Dante Delgado aclara panorama para 2018, será comparsa del PRI. Y José Luis Taylor, el dueño de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que no va con AMNO en 2018, que será un candidato ciudadano, el de su partido. Uf. Pues les recomendamos esta entrevista y también eh, el... En lo que ayer, eh, el análisis de Julio Hernández, ya pasando otro tema, acerca del de madruguete de Ricardo Morrell en las encuestas, donde difunde ayer una serie de encuestas, en las que se dice ganador este, de, de la contienda que aún no hay resultados y que en Morena han dicho que hay que esperar hasta la mitad de la semana para tenerlo claro. Mientras tanto, todo el fin de semana... Ricardo Monreal, usando todas las técnicas del PRI, usa bots para declararse ganador y para simular apoyos. Por ejemplo, difunden esta encuesta, donde sin, dan, sin explicar mucho la metodología, pues dice que ha ganado con 27%, a lo que Martí Batres responde que no hay que comer ansias, que todo esto son fake news. Gracias.